Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. En este video vamos a conversar de un tema muy interesante, el socialismo y el comunismo. ¿Qué son? ¿Alguna vez se han aplicado? ¿Existen países socialistas y o comunistas? Hasta nuestros días, el socialismo sigue siendo un tema de debate, un debate que parece interminable. Cuando se habla de socialismo se hace referencia principalmente al socialismo marxista, pues dentro de la familia política del socialismo existen diversas ramas, entre ellas el socialismo utópico, de anterior existencia el marxismo, la socialdemocracia, el progresismo e incluso el socialismo nacionalista, mejor conocido como nacionalsocialismo, cuyo creador fue Adolf Hitler. Pero ojo, de ninguna manera el nacionalsocialismo es de izquierdas, o de derechas, o marxista. Porque si bien pertenecen a una misma familia política, no son iguales. Así como el anar anarcocapitalismo no es lo mismo que el liberalismo clásico por tener semejanzas. El socialismo y el comunismo parecen ser lo mismo, pero realmente no lo son. Están unidos y forman parte de un mismo proceso, sin embargo, poseen características distintas y esto es importante para determinar si se han ejecutado en alguna parte del mundo. Más de una vez se habrá dicho que el socialismo y el comunismo son la misma cosa. E incluso el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, en una entrevista lo afirmó. Pero técnicamente no es así. El socialismo y el comunismo son etapas del mismo proceso, como ya se dijo. El socialismo es la transición y el comunismo es, de alguna manera, el objetivo a alcanzar. Trotsky hablaba de la urgencia de hacer la transición de manera rápida para evitar el retorno del capitalismo. En el socialismo se establece el camino para llegar al comunismo. El estado burgués se transforma en el estado socialista. El gobernante burgués es sustituido por la dictadura del proletariado. Aún existirían elementos capitalistas porque se trata de una transición. Durante esta etapa de transición se realizarían las expropiaciones de las principales industrias, se socializan algunos mercados como el de la vivienda, la salud, la educación, la electricidad, servicios de telecomunicaciones y, por supuesto, la agricultura. Con estas medidas comenzaría la abolición de la propiedad privada y el traslado de los medios de producción de las manos de los burgueses a las manos de los trabajadores, que en este caso es el Estado Socialista regido por la dictadura del proletariado. En el comunismo, la dictadura del proletariado, al haber realizado todos los mandatos del pueblo a través del Estado Socialista, deja de existir al igual que el Estado mismo. Y ustedes impresionados me dirán, ¿pero qué me dices? ¿El comunismo busca abolir al Estado? Pues, pues sí. Marx, Lenin y Trotsky están de acuerdo con que el Estado es una maquinaria de represión para el proletariado y que privilegia a la clase burguesa. Si bien el comunismo no es precisamente anarquista, la consecuencia de las acciones socialistas llevan a la abolición del Estado. La pregunta del millón es, ¿se ha aplicado el socialismo y el comunismo? Tanto socialistas y comunistas como antisocialistas han venido discutiendo durante décadas. Los socialistas y comunistas responderán que sí o que no dependiendo de las circunstancias. Dirán que sí cuando hablan del supuesto sistema de salud exitoso de Cuba, pero dirán que no cuando se les demuestra sus fracasos. Dirán que sí cuando hablan del programa espacial soviético, pero dirán que no porque aún existían ciertos elementos capitalistas en la Unión Soviética. Por otra parte, los antisocialistas dirán que sí siempre aun con ejemplos que no se ajustan a las políticas socialistas o comunistas. En cierta parte, ambos bandos caricaturizan la teoría marxista, porque ambos están en los extremos. Luego de haber definido solamente algunos aspectos y diferencias entre el socialismo y el comunismo, ahora sí voy a responder la pregunta. La respuesta corta sería, el socialismo sí se ha aplicado, pero el comunismo no. El socialismo se ha aplicado. Los ejemplos más importantes son Cuba, la China maoísta y la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Se pueden citar algunos países de la Europa del Este y el más reciente es Venezuela. No me enfocaré allí porque es un socialismo iniciado en un contexto sumamente diferente a los otros tres. Cuba, una revolución que triunfó en 1959, cuya intención aparentemente no era socialista ni mucho menos comunista, como Fidel Castro lo repitió hasta el cansancio y en numerosas ocasiones, pero que en un par de años después se declaró marxista leninista En Cuba está instaurado un Estado socialista, que no es una contradicción en la teoría marxista, porque Marx plantea un Estado socialista que funciona como transición del Estado burgués hacia el comunismo. La Unión Soviética, el sueño romántico de todos los socialistas y comunistas, la gran creación de Vladimir Lenin que se desintegró en los años 90, el más grande ejemplo de socialismo. Sufrió ferozmente hambrunas, la guerra, dificultades económicas y gobiernos totalitarios. Por ejemplo, el sistema de la vivienda en la Unión Soviética era bastante peculiar. Era ilegal vender tu casa y también comprar una, aunque el Estado podría atribuirle una a tu familia sin cobrarte una moneda. Claro, es que estas viviendas eran bastante pequeñas. Su sistema económico era bastante rígido. Todo pertenecía al Estado y nunca logró llegar a la etapa final del marxismo. Al contrario se quedó en un estado hipertrofiado que controlaba cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. León Trotsky lo advirtió y lo parafraseó. La propiedad del estado no es la propiedad del pueblo. Y mientras más se demore la transición, hay mayor posibilidad de que regrese el capitalismo en lugar de alcanzar el comunismo. China maoísta. La reforma más grande realizada fue el gran salto adelante, la cual tuvo resultados catastróficos. Dependiendo del autor, Hubo entre 20 y 40 millones de muertes a causa de la hambruna. La próxima vez que tu amigo progre te diga eso no es verdadero socialismo, dile que revise los conceptos que maneja. Muchas gracias a todos por escucharme. Hasta pronto.